Mis amados, es un gusto saludarles una vez más. Hoy estaremos hablando del Libro de Reyes. El Libro de Reyes hoy día se divide en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Este libro es atribuido como autor a Jeremías. Probablemente fue escrito entre 560 y 538 antes de Cristo el tema principal es que Dios aparece como nuestro rey en primera de reyes podemos tener como lección que aprendemos acerca de la división del reino aquí se degrada esta humanidad finalmente termina como esclavos. La crisis le produce al alma la luz que la prosperidad no ve. Ciertamente es. Y en el libro Segunda de Reyes tenemos como lección y podemos aprender de la ruina de Israel y de Judá. El propósito es comparar las vidas de aquellos que vivían para Dios con la vida de aquellos que rehusan su voluntad a través de la historia de los reyes de Israel y Judá. Nos demuestra el triste destino que les aguarda a aquellos que rechazan a Dios y que quieren convertirlo en su verdadero guía y líder. Originalmente, Primera y Segunda de Reyes era un solo libro, unido al Primero y Segundo Libro de Samuel, los eventos en el primer libro de reyes cubren aproximadamente 120 años y el segundo libro de reyes cubre aproximadamente 300 años. Este primer libro registra desde la muerte de David hasta el reinado de Josafat, que fue el cuarto rey del reino del sur de Judá. El segundo libro registra desde el reino de Azarias que fue el noveno rey del reino norte de Israel, pasando por la derrota de Israel por parte de Asiria, pasando por la caída de Jerusalén y la deportación de Judá en Babilonia. Y termina finalmente con la liberación del rey Joacín en el año 560 a.C. Este fue un, un periodo de gran prueba para el pueblo de Dios, ya que hubo grandes cambios y mucho sacrificio en la nación de Israel había mucha presión y luchas internas por el poder las cuales resultaron en la división del rey David en dos reinos a saber el reino del norte Israel construido por diez tribus el reino del sur Judá construido por las tribus remanentes de Judá y Benjamín, el eventual colapso de las dos naciones. Los principales eventos registrados en el primer libro de Reyes son la muerte del rey David, el reinado de su hijo Salomón, la división del reino y el ministerio del profeta Elías. Cuando Salomón se convirtió en el rey de Israel, David le encargó que caminara en los caminos de Dios. Esto lo leemos en Primera de Reyes 2:3. También Salomón obedeció a David, su padre, su padre, y cuando se le dio la oportunidad de escoger entre los dos mes de Dios, Salomón escogió la sabiduría. Esto lo podemos leer en el primer libro de Reyes en el capítulo 3 versículo 9 como resultado el reino de David comenzó a experimentar un gran éxito y desarrollo por lo tanto se inició la construcción del templo el cual fue el más grande logro de Salomón desafortunadamente Salomón Tomó por esposa a muchas mujeres paganas. También tenía muchas concubinas. Estas alejaron su corazón de Dios y lo indujeron a adorar dioses extranjeros. Roboán, el hijo de Salomón, lo sucedió en el trono. Roboán tuvo la oportunidad de ser un rey justo, compasivo y sabio. Sin embargo, escogió el mal camino, prestando atención al mal consejo de sus amigos, y por eso comenzó a reinar como humano con mano de hierro. La gente se rebeló y el reino se dividió. Esta división estuvo apoyado por 10 de las 12 tribus de Israel, gobernada en ese momento por Jeroboam. Jeroboam. tan solo unas cuantas tribus del sur de Benjamín y Judá, permanecieron fieles a Roboam. Esto lo podemos leer en Primera de Reyes, en el capítulo 12. Ambos reinos tenían reyes idólatras y corruptos, Tan solo la voz de los profetas les prevenía y le pedía que regresaran a Dios. Elías, uno de los más famosos profetas de la historia hebrea, es presentado en el primer libro de Reyes y se narra el conflicto que tuvo con el rey Anak y su esposa Hexabel. Elías derrotó a los 400 hechiceros de Baal en el monte Carmelo a pesar de la gran oposición Elías confiaba en Dios si Dios es por nosotros ¿quién está contra nosotros dice la palabra en el segundo libro se continúa la historia de Israel Aquí nos narra la historia de los 12 reyes del reino norte de Israel y la historia de los 16 reyes del reino del sur de Judá. Por aproximadamente 130 años, el rey del norte estuvo gobernado por reyes idolátricos hasta que fue conquistado por Asiria y puesto en cautividad en el año 722 a.C. De los 16 reyes del Reino del Sur, solo dos de ellos fueron justos. Durante sus reinados hubo avivamientos espirituales, dice la Palabra de Dios. Como consecuencia de esto, el Reino del Sur continuó existiendo por otros 136 años, hasta que cayeron en las manos de Babilonia, bajo el yugo del rey Nabucodonosor, en el año 586 a.C. A través de todo este periodo, la Biblia menciona 30 profetas que proclaman el mensaje de Dios y lo proclama a toda la gente. ...y a los líderes de aquel entonces. Entre estos, los más prominentes estaban... ...Elías y Eliseo. Eliseo fue entrenado por Elías... ...y al final del ministerio de Elías... ...Eliseo pidió una doble porción de la unción de Elías. Después de esto, Elías fue llevado al cielo... ...en un torbellino... Aún en medio de las situaciones terribles, Dios va a levantar gente comprometida y fiel que proclamen su verdad. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser levantado en tiempos de crisis. Tú puedes ser levantado si así es la voluntad de Dios. Porque como siempre les digo, mis amados, Dios tiene un propósito para cada uno uno de nosotros búscale escudriña la palabra y verás que así como muchas personas fueron tomadas por Dios fueron levantadas por Dios porque dejaron que Él tomara el control de sus vidas Hoy te invito una vez más a ti amigo que me estás escuchando, a ti amiga que me estás escuchando, a ti hermano, a ti hermana. Búscale, entrega tu vida al Señor para que ese propósito que Él tiene desde tu creación, el Señor pueda levantarlo y pueda cumplir convertirte a ti en una persona comprometida y fiel que proclamen la verdad que proclamen el evangelio de la verdad te invito para que continúes estudiando más de los siguientes libros de la biblia el siguiente video hablaremos del libro de crónicas que sea nuestro amado Padre y Señor Jesús bendiciéndoles grandemente, abra su entendimiento y los derrame y los llene de sabiduría de lo alto, que Dios les bendiga grandemente.